Hola amigos, cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy vamos a estar viendo y analizando. Ahí me estaban saludando en una partida. <ríe> eh... Vamos a estar analizando este Advanced 100 que me lo habían pedido por ahí y estoy con el con el camuflaje este nuevo que. Que habían regalado, ¿no? Por lo menos, eh, Locura22 también saluda. Les mando un saludo tanto a Emi como a Locura. Eh, miren este bello camo. Que la verdad que está, está muy, muy bueno. Me gusta, me gusta. Y está muy lindo con ese faro arriba, no sé qué. Está buenísimo. Con la motito también al costado. Así que hemos sacado a pasear un ratito, un ratito al Jodpanzer 100. Bueno, eh, yo llegaste a la fase del árbol 10, me puso, sí, le puse que me regaló Wargaming, yo voy para las 7, en ese momento. Piensen que esto tenía, eh, este, esta replay tiene unos 20, luego de la Nando Army, sospollo, eh, esto debe tener más o menos unos 20 días por ahí, 15 días. Eh, para ver, porque estamos a, sí, sí, más o menos unos 15 días por ahí. Bueno, ahí está detectado el TDP. 3, 2, 1... ¡Pum! le Ramos, Excelente suerte que tiene el TDP. No voy a llegar a recargar con una recarga de unos 19.5 segundos. No voy a llegar nunca en la vida a recargar. Eh, eso es un gran que de este tanque. Es uno de los grandes problemas. Bueno, a ver, vamos a... Voy a pausar un segundo. Voy a ir explicando, como siempre hago, qué es lo que voy haciendo y de qué forma me voy manejando dentro del campo de batalla. Y el tema es el siguiente Como ustedes verán eh, Cargué Hit ¿Por qué cargué Hit? Siendo yo top tier Contra tier 9 y 8 Bueno, básicamente Cargué Hit porque Digamos, mi interpretación Personal cuando uso el JADPANZER E100 De paso lo voy dando para que corra el video Es que enfrente voy a tener Un mouse, un JADPANZER E100 Un E75 que, bueno, en realidad el E75 No me preocupaba tanto, sí me preocupaba Un poco más el JADPANZER E100 y con bueno, el mouse un poco menos, en menor medida Pero, el tema es que cuando Yo voy a primera línea Con este tanque, a diferencia de estar con, No sé, podría ser Por ejemplo el caso de estar atrás campeando eh, Yo necesito asegurar los tiros O sea, tengo que asegurar el daño, ¿por qué? Porque yo no me puedo dar el lujo de estar En primera línea con un tanque Tan, tan, tan, tan Tan, tan lento como este Porque mirá lo que es o sea, es una tortuga. Tiene muy buen blindaje, digamos. Eh, pero no te puedes dar el lujo de tardar casi 20 segundos en recargar... ...y tirar el tiro y que rebote. Que rebote por por, por, por una manqueada mía personal está perfecto. Ahora, no, no quiero que el RNG me haga una jugada media rara. A eso voy. O sea, mi consejo personal, cuando usan tanques con una recarga tan, tan elevada... Y están en primera línea, en primerísima línea Como lo hice yo en este caso Que estoy acá siempre eh, Dándome la cara con el T30 Con, con todos eh, Bueno, ahí apunto bien Tiro Y ese tiro pega, perfecto El IS-3 eh, Perdón, pero No sé por qué estaba mirando para atrás Habrá tenido lag, supongo, no sé, porque se comió un tiro de 700 del T30 Cuando, bueno, no sé qué estaría haciendo bien ahí Eh. Retrocedo por el tema de la recarga, ya les digo Son 20 segundos, chicos Es un montón Entonces, eh, como decía no, no quiero darme el lujo de tirar Que pasen tonterías, que me rebote Que bla bla que Uy. Porque, a ver Todo el mundo sabe O todo el mundo debería de saber que un tanque Como el se 100 Tiene una recarga extremadamente larga Entonces, como tenés una recarga larga Y todo el mundo lo sabe se te van a... Apenas disparás, se te van a lanzar ...como perros de, de casa, ¿entendés? O sea, es así, es así ¿Te guste o no te guste? Es así Entonces, si te vas a acercar y se me van a tirar como perros de casa... ...me parece muy bien Pero entonces, llévate esto 1059 de daño ¿Ves? Perfecto Bueno, ahí está el mouse O sea, el mouse le están tirando de costado... ...y así todo, no le importó El chavo o sea, no le importó nada Sabe que tengo 20 segundos, que es el momento para hacerme daño Y me clava una hermosa PCR... Y por suerte para nosotros, por desgracia para él, le sale un, un tiro sin mucho daño. El RNG no, no es que lo ayuda tanto. Otra de las cosas que yo no recomiendo hacer es esto que voy a hacer ahora. Pero, a ver, eh, es que a veces me está empujando el Type 5 en vez de... O sea, otra de las cosas que siempre digo, chicos, no empiecen a empujarse entre todos. Si vos estabas de aquel lado con el Type 5, me parece perfecto. Seguí de aquel lado, ¿no? Porque, oh, veo un tirito, entonces, bueno, córranse todos y empiezo a empujar a todos. No, no, no. no es no, O sea, no se juega así. No deberían hacer eso. Eso está pésimamente mal. No, no corresponde, digamos, porque el otro tarda 3 segundos en cerrar reticular ¿Te podés llegar? decir que en este caso no, pero te podés llegar a comer un tiraco hermoso de un T30, de un Jatman 100 de un 268 que esté campeando en un mapa más abierto y vos no podés meter tu tiro... Porque otra te está empujando Entonces traten de no, de no hacer eso en la medida de lo posible Bueno, perdón Justo no puse la cámara Puse la cámara libre Lo que decía es, le quedaba ¿Cuánto de vida? 349 Al 705 eh, Ahí está lo que decía ¿Ves el Type 5? ¿Se quiere lanzar? Bueno, listo Lanzate tranquilo, mano, ya está ah, Yo agarro, que seguramente Lo que haré Ahí va, perfecto, entonces agarro y me doy la vuelta, listo nos vimos, o sea, no me voy a quedar en el medio con otro flaco, con otro muchacho que está ahí a los empujones, que te corras que paso yo, bueno, querés pasar pasa tranquilo, no no empiecen a tirarse tiros, a empujarse no, no tiene ningún tipo de sentido ya este consejo lo daba antes de que no esté de que esté, digamos eh, suprimido el fuego aliado <coughs> con lo cual eh, mi consejo es ese se da media vuelta y se reposiciona en otro lado o donde sean más productivos para mí, mal hecho por parte del T-34. No debes asomarte contra un Shotpanzer 100. Te tire AP, te tire Hit o te tire explosiva. No tenés que asomarte porque eh, es un tanque con una pegada atroz. T-34, 1080 de daño le clavamos. Entonces, se perdió de pegar unos tranquilamente tres tiros a otro tanque. O sea, No. Si el T-34 se hubiese puesto atrás a torretear, eh, me hubiese complicado un poco más la vida. Porque tendría que haber apuntado y seguramente los casas, como siempre, hay cazatanques allá, eh, me hubiesen pegado algún que otro tiraco, algún tirillo. Fíjate que yo no salgo con el Shatpan series 100, esto es otra de las cuestiones, ¿no? Yo no salgo con el Shatpan series 100, incluso haciendo top tier, eh, a, lo, a lo pavote, a lo loco, me lanzo para adelante porque quiero pegar un tiro más. No, ¿por qué? Porque sabemos que tenemos eh, seguramente, seguramente, el el casa allá, la ISU-152. Y decir que está que ya está espoteada la otra, el JATPANZER 100. Pero si el JATPANZER 100 estuviera campeando allá atrás, sería pff, una locura. Porque de un tiro de cada uno ya casi podría estar muerto. Obviamente ya sé que el Jetpanzer no está acá. Eh, perdón, pongo la cámara de vuelta. Eh, y lo que les decía, fíjense que yo salgo angulando el tanque, no salgo derecho y poniéndome de costado, porque a ver, en el peor de los casos si yo me llevara, si yo matara al BK de un tiro, bueno, sería una cosa, pero no lo voy a poder matar de un tiro, porque no, no tengo ese, ese alfa digamos, ¿no? En, en el disparo BK me sale, me sale frontalmente, es, no es un error, sé que sé que tiene es bueno Sé que tiene... Yo lo tenía el BK4502B Y sé que eh, tiene el motor en la parte frontal Entonces por eso no le tiré en el, en, el, en el chapón delantero, digamos Sino lo que hice es... Esperé que él avance un poquito más Y le tiré de costado para justamente prenderlo fuego eh, Y le sacamos 250 más de daño eh, Prendiéndolo fuego, ¿no? Que eso también está bueno Bueno, eh, acá se nos... Ilumina ahí por ahí atrás un, La ISU-152 Que es el lugar Por excelencia En el cual se Se posicionan los cazatanques Está bien lo que está haciendo la ISU No tenía mucho más que hacer En primera línea no tenía No, no, no sé, no, no te conviene Me está apuntando a mí, está apuntando por ahí Más o menos, bueno, estaba apuntando por ahí El tiempo de recarga, como les dije Es extremadamente elevado Con lo cual seguramente alguno Va a disparar antes que nosotros. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más quería decir? Bueno, fíjense que el ser enemigo... Está en base disparando. La verdad que... Otra vez le voy a pedir disculpas porque no tengo... Los resultados porque ya les digo, es una partida. Creo que fue el mismo día que... Que sacaron lo del árbol. El, el 12, me acuerdo. El 12 de diciembre. Algo así. O sea... Fue hace, hace un montón, chicos. Eh, ¿Qué más? Bueno, tenemos... El E-75, el LTTB, por supuesto, eh, ese bichito nos spotea. Somos un mastodonte, somos un hipopótamo gigante. O sea, nos van a detectar seguro de cualquier lugar del mapa. Yo espero que alguno de los dos cometa algún error. Demostrarse un poquito más de lo que deberían. Tanto el jadpanzer series 100 eh, como el E-75. Ahí me spotean. jadpanzer ser 100 sale. ¡puc! 944. De daño... Uh -huh. Bien, bien, bien, bien... Perfecto... Eh, es un buen... Es un buen disparo... El Shad Panser Creo que se equivoca ahí... No sé qué quiso hacer sinceramente... Eh, el E75... Ahí me daña la munición... 508... Muy buen daño... Tiene un lindo alfa... Sacó ahí el E75... Que para mí comete un error garrafal... Que es te están apuntando de todos lados... Te está apuntando un Shad Panser ¿Puedes tener la suerte de que yo arre el tiro? Sí, por supuesto que sí, claro que sí Pero sé que es un Cabeza dura <ríe> Así que tenía, o por lo menos tenía la esperanza De que vuelva a salir, por eso me quedo inmóvil Le dan al Ya decían enemigo eh, Estaba por ahí Voy avanzando con la R, despacito Ahí se asoma Dios lo ayuda El R Jesus que lo ayuda entonces yo trato directamente, ya me, me voy a ocultar. Hasta ahora llegamos 6.935 de daño. 147 de asistido. Obviamente no vamos a nada de asistido, estamos en primera línea. Y y es un tanque bastante complicado de jugar. Yo la verdad, para, si sos nuevo en el juego, no te lo recomiendo. Porque es un tanque muy difícil. Quise hacer un track con daño al pedo. O sea, la costumbre ya de, hacer, de, de intentar traquear con daño. Pero bueno, no. Chata, o sea, no, no tenía vida para bancarse un tiro. Eh, eso también es otra de las cosas que está bueno. Si tienen la posibilidad de hacer un track con daño, mmm, buenísimo. Siempre que sea eh, con penetrante. Con hit, ojo, porque les va a absorber el tiro. Eh, digo esto. Track con daño significa que ustedes van a hacer un... Digo, por si hay algún desprevenido que no lo sepa. O alguien que es más nuevo jugando al juego. Ya que estoy viendo que hay bastante gente nueva, por suerte, jugando a World of Tanks. Entonces les digo, track, ¿qué es track? Con daño la definición sería de vos meter un tiro al enemigo, causarle daño y encima de eso romperle la oruga. Pensá que si el enemigo ya tuvo una rotura de oruga eh, en los creo que son 90 segundos que tenés para reparar el kit que te da como, como Changui para que se vuelva a activar el kit de reparación. Eh, Ten en cuenta que vas a tardar unos 90 segundos más o menos. Con lo cual, si te rompieron la oruga ya anteriormente, por lo general casi seguro que no vas a tener otro kit de reparación. Entonces, si eh, te hacen un, nuevamente un track, en la te rompen la oruga nuevamente, por decirlo así, seguramente vas a quedar expuesto y voy a permitir que todos los compañeros de mi equipo te, te disparen. Por eso es, es que se rompen las orugas eh, habitualmente. Y por eso, tanques como el Shotpanzer 100 y demás, que tienen muy poca movilidad, lo que, que hacen los que saben jugar? agarran Directamente Te rompen una oruga Vos reparás automáticamente Y si puede te rompen la otra Y ya quedaste vendido Porque con 20 segundos recarga Y hasta que reparás la oruga Automáticamente Te va metiendo un tiro Y algunos que hacen Te pegan un tiro Te traquean Te pegan un tiro Te traquean O sea, te pegan dos tiros Y te traquean Para que no puedas volver a, a maniobrar Son formas Son formas de jugar Son formas de, de hacer eh, de hacer daño. Casi me hace el pollo, dice de mí. Eh, ¿Qué más, chicos? ¿Qué más tenía para decirles en esta partida? Fíjense que yo lo tengo equipado al chat de 100 con el telescopio y con la red de camuflaje. La verdad, sinceramente, lo tengo equipado así porque tengo una buena tripulación con cuatro habilidades. Tengo hermanos de armas, sexto sentido, camuflaje, eh, reparaciones, todo lo necesario como para poder eh, funcionar de la mejor manera, ¿no? reparaciones en este tanque es una habilidad muy muy importante más que en otros tanques yo les, puso, les puse acá yo capturo porque soy muy lento de paso ustedes vayan juegue cosas algo y demás pero tengan en cuenta qué pasa acá tengan en cuenta que tenemos un tipo 5 hiper lento ya tan 100 hiper lento 50 tp bastante lento 704 pff, O sea. Es lent, no es rápido no es lento está ahí pero o sea es más tirando lentón y la 130 PM, que no, no es una eminencia tampoco en movilidad. O sea, no tenemos ningún medio medio. Eh, la 130 PM no es el Scorpion G. No tiene esa movilidad. Eh, así que yo decido meterme a capturar por las dudas. Porque no haya ser cosa que empatemos la partida por no movernos. Dije, chau. Emi dice que ahí le sale cierto sentido. El 50 tp Perfecto. Debe estar por ahí. Muy bien, muy bien. Seguramente anda por ahí el Elk. Pero yo decía, eh, guarda porque si nos empieza a cazar de lejos a todos, estamos complicados. Pero bueno, es un tiro 8, es un Elk, está complicado también. Eh, que, bueno chicos, no sé qué más tenía para decirles. Creo, por lo menos yo entiendo, hicimos 7110 de daño. No me parece la partida de la vida. Me parece que es para mí, por lo menos es una buena partida. Y la muestro por qué. Porque así es como yo creo. Que se usa este tanque, digamos, en el sentido de ir para adelante. ¿Te podés quedar campeando con este tanque? Si son todos tier 10. Sí, también lo podés hacer. Pero qué pasa, tenés un cañón sumamente. Sumamente grueso, digamos, Derp. Como para um, disparar a grandes distancias. Entonces. En ese sentido, por eso digo. Eh, yo creo que se utiliza así una primera línea. Bien. Si son todos tier 10, ¿qué te recomiendo? Bueno, tener un poquito más de cuidado. Fíjate, en vez de estar tan, tan en primera línea, te conviene tal vez dejar que otro más duro que vos o un torretero reciba los disparos, rebote y vos salís y pegás el bombazo de atrás o en una segunda línea, ¿viste? Porque es muy fácil de destruir este tanque en el sentido de que se si te rompe una oruga y te rompen la otra oruga y quedás totalmente vendido en una posición tal vez que no es la mejor porque tal vez trataste de subir por una cuesta, por una colina, te traquearon dos veces, quedaste ahí arriba y ya está estás muerto, y te fuiste con cero de daño, y vas a decir que este tanque es una porquería. Es un tanque muy difícil de usar, muy complicado, le tenés que agarrar la mano como a todos los tanques, le tenés que agarrar la mano, va a costar seguramente te agarrarás de los pelos seguramente, es, ya te digo, es complicado, es complejo, es muy difícil de utilizarlo porque tenés que hacer maniobras y depende del mapa, depende de la maniobra, te puede salir bien o te puede salir mal, te puede salir mal, por lo general no te vas a ir con un cero de daño, salvo que, ya te digo, que te la juegues mucho, que seas el primero en la fila yendo al ataque y que salgas por una esquina como si fueras... Un, el dios de la batalla. Y te traquean y quedas vendido. Y te hacen pum pum pum pum pum. Chau. Adiós. Adiós partida. Pero si no. Vas a tener la chance. Por lo menos mínimo. Te vas a ir siempre con mil y pico de daño. Mínimo de ahí para arriba. Eh, otra recomendación para este tanque. Creo que lo dijimos básicamente todo. Tenés una recarga muy, muy, muy lenta. De unos 19.5 segundos. Una cosa por el estilo. Eh, el tanque en sí se mueve lento. Gira lento. Lo que es las subidas les cuesta horrores. En bajada no es que va a ir mucho más rápido. O sea, es lo que hay. Vas a ser objetivo muy, muy sencillo, muy fácil de todas las artillerías. Fíjense una cosa acá. En esta partida no hay artillerías, con lo cual por eso también me animé bastante, bastante más. Si tenés tres artillerías, tipo la T92 y cuestiones así, la bachat de tier 10... O sea, tenés que tener mucho, mucho ojo, mucho cuidado, porque vas a ser blanco seguro. Si no hay un tipo 5, si no hay un mouse en tu equipo o cosas así muy, muy, muy lentas, vas a ser vos seguro el objetivo apenas te, te spoteen... Eh, ¿Qué más puedo decirles? Creo que cubrimos todos los puntos que tiene, que tiene este tanque. Bueno, el tema de la. Otra cosa, el tema de la precisión. O sea. Dice que es muy preciso, que tiene unos 0.3 de, de precisión de cañón. No es así, para nada. O sea, van a errar mucho más tiros de lo que peguen a mediana y a largas distancias. No está hecho para eso el tanque en sí. O sea, no está hecho para jugar a 400 a 500 metros. No le vas a pegar, pero rara vez. Salvo que le apuntes tipo un auto apuntado y al medio del tanque con hit. que Digamos, ten en cuenta que la hit no pierde... No pierde penetración con la distancia, a diferencia de la P y de la PCR. Bien, entonces, tal vez si estás muy lejos de un objetivo y te lo spotearon. y obviamente le vas a disparar, por supuesto, eh, te conviene tirarle un, una hit que no vas a perder penetración. Tal vez si, si no está bien angulado y es, es un, digamos, un tanque más duro de lo habitual y está lejos, te conviene tirarle una, una buena hit ahí y tratar de provocar ese daño. Que el daño que tiene esto es atroz. O sea, te digo, te puede bajar tranquilamente el 50% de la vida de un solo tiro o más, incluso porque por ejemplo tranquilamente podemos salir con un tier 8 como pasó en este caso y un lowe ten en cuenta que tiene unos 1650 puntos de vida, un defender está ahí en 1600 puntos de vida, o sea de un tiro le puedes sacar 1100 tranquilamente, como le sacamos al T30 le sacamos 1100 y un lowe o un defender se quedan con 500 de vida para el resto de la partida. O sea, le sacaste un 70% de los puntos de, de, de vida de HP de un solo tiro. Eso es lo que tiene este cañón, que es una bestia. Y en cuanto te vean, se van a correr porque nadie en la historia de World of Tanks tiene ganas de comerse 1.100 de daño. Eso es así. Acá, en Rusia, en Estados Unidos y en Japón. Es así. Bueno amigos, creo que dejamos más o menos este pequeño análisis eh, del chat Panzer 100 por acá. Creo que dijimos todo, más que nada con lo que tiene que ver en líneas generales para que sepas. Si tenés ganas de sacar este tanque, si querés usarlo, si te volvés loco porque no lo tuviste nunca y viste que chabones como yo hacen 1.100 de daño de un tiro o 1.000 de daño. Y eso te gusta, te gusta este tipo de cañones. Yo lo que te recomiendo es todo lo que te dije otra de las cuestiones que me olvidé decir es... No tenés camuflaje nada. No tenés ningún tipo de camuflaje. Creo que tienes 133 de camuflaje. Eh, o sea... no vas, Te van a ver de todos lados. Por eso te digo... Tenés mucho cuidado con el tema de las Artis. Con los cazatanques. Con lo, con, tenés que tener cuidado con todo. Tenés que tener los sextos sentidos. No solamente el sexto sentido del comandante del tanque. Sino vos también con las manos. Porque vas a ser objetivo de todo el mundo. Porque todo el mundo quiere bajar un Shotpanzer 100 del equipo rival. ¿Por qué? Porque mete 1.100 por tiro y se esconde. Mete 1.100 por tiro y se esconde. Ponele. Nadie se quiere comer 1.100 por tiro. Bueno, amiguetes. Eh, ¿Qué más les voy a decir? Creo que nada más. Dejamos más o menos todos los conceptos eh, redondeados. Si tienen alguna pregunta del tanque, tengo bastante experiencia usándolo, utilizándolo. Si tiene alguna preguntilla que hacer, alguna consulta, alguna recomendación también. Porque yo también, por supuesto, eh, aprendo todos los días de ustedes. Me enseñan un montón de cosas que yo no sé. Como siempre les digo, este es un canal para gente normal que juega World of Tanks. Que intenta mejorar día a día. Yo lo hago día a día. Eh, no, no soy un pro, ni mucho menos. Tampoco soy un novato que acaba de empezar a jugar. Soy un chabón normal, un jugador promedio. Entonces, si tenés alguna recomendación y me querés ayudar... Para que aprenda a utilizarlo mejor, o me dicen, ando, mira acá en el minuto punto, 4, punto, 5, punto, 6, punto Lo que sea, mira, yo lo hubiese utilizado así, listo, buenísimo, te aplaudo, joya, espectacular. Así que así aprendemos todos juntos, que, no, que nos viene bastante, bastante bien. Eh, otra cuestión que sí también les quería decir es: eh, voy a dejar de hacer directos a diario, bien, esto va para, para toda la gente que se aprendía siempre en los directos de los 4000 que somos en el canal por supuesto que no éramos 4000 ni mucho menos en los directos pero sí que había un grupo fiel de seguidores eh, que estaba ahí en todos los directos y bueno le, más que nada va dedicado para todos ellos eh, este párrafo aparte que quiero hacer eh, les debía este video me tomé todo este fin de semana para, para analizarlo fríamente y pensarlo bien de manera tranquila podríamos decir y y bueno entonces quiero quería comunicarles esto, que, que voy a dejar de hacer de manera, digamos, eh, diaria <coughs> los, los directos. ¿no? Entonces, eh, para que sepan y se preguntarán, bueno, ¿por qué Nando vas a dejar de hacer directos diarios? Bueno, básicamente por una cuestión de que, digamos, ustedes piensen que yo me levanto a la mañana y empiezo a ver, eh, entro al foro, veo qué pasa con World of Tanks, Veo qué opina la gente, qué novedades hay. Después agarro, entro al what, grupo de WhatsApp que tenemos. Que dicho sea de paso, voy a estar dejando el link abajo también si tienen ganas de ingresar. Y empiezan a preguntar cosas de World of Tanks. Los chicos, yo respondo. Entre todos nos reímos, la pasamos bien, hablamos de WOT. Pasan fotos de que tal cosa. Yo también mando una imagen de WOT. Pasamos ahí cosillas y todo el mundo WOT. Buenísimo. Después tal vez alguno de los chicos me manda algún WhatsApp privado. le respondo con respecto a World of Tanks. Después de eso salgo y me voy al Discord y me fijo qué onda con el WOT. Y seguimos con WOT. Y ya es de tardecita, ya son capaz que las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Después entro al Face. Entro a la página de Face, después al grupo, después entro a mis páginas. Y a ver qué onda con el WOT en Facebook, los grupos. A ver qué comentan de World of Tanks, World of Tanks, World of Tanks, World of Tanks. Y eh, ya llega un momento que, digamos, es como un poco mucho de WOT. Y me encanta, lo amo, lo disfruto, soy CC. Amo mi, amo mi trabajo, amo lo que hago. Lo hago con pasión y me encanta y lo sigo haciendo. Ustedes lo verán a di diario, digamos. Eh, pero después de todo eso, capaz que tenía que hacer alguna cosita y después volvía ya más a la tarde-noche y ya tenía que hacer otra vez directo de WOT. Y encima a veces duraban 4, 3, 5 horas. Entonces, bueno, por ese motivo, espero que me entiendan eh, que es como estaba un poquito sobrepasado de lo que es WOT, pero a ver, los videos van a seguir a diario, los videos van a ser todos los días, simplemente que el tema de los directos no van a ser todos los días. Tal vez haga un directo por semana o dos o tres, depende de cómo, si tengo ganas o no, si tengo energías o no. También había otra de las cuestiones que es que me, me cortaba mucho la vida de tener que estar, o sea, mi vida personal se veía un poco limitada porque tener que estar acá a las ocho y media sí o sí. Después de haber estado todo el día revisando, haciendo un video, porque también hacía videos, o sea, después de todo eso que les dije que entraba al Discord, al Face, al WhatsApp, que esto, que el otro, después también encima eh, me ponía a, a grabar, viendo qué replay podía subir, analizar, después tenía que, o sea, siempre hago un análisis de, del canal, de, de tratar de mejorarlo, de buscar cosas nuevas. Después tengo que hablar con chicos que me, me interesaría que vengan al canal. O como hice con el tema de Jordi, invitarlos. Pero es que realmente no me quedaba tiempo. No me quedaba tiempo para vivir yo. Tengo una familia también, tengo ganas de, de, de, de, de verlos, obviamente. Y si no, estoy muy muy complicado porque es todo el día de what Y no me quedaba tiempo para nada. Solamente los fines de semana. Que encima, los domingos grabábamos con, en el directo de Sarge. O sea, no podía más. No podía más. Eh, entonces... No es que estoy quemado, ni mucho menos, pero sí que noté como que en un momento dije, para, para, para, o sea, aguanté un segundo, paremos la pelota acá porque no podía ir a jugar al fútbol, no podía ir a correr, no podía ir a entrenar, no podía salir. Eh, mis amigos se juntaban, yo tenía ganas de ir y no podía porque a las ocho y media tenía que estar acá. bueno Fernando, veníte a comer a casa, no, no puedo, tengo que estar acá. Che, tengo el cumpleaños de los pibes, no puedo, tengo que estar acá. Y eso son cosas que a veces del otro lado no se ven o no saben, pero eso es lo que tiene el directo, que no, no es un video que dejas grabado, y después haces tu vida. No, el directo es directo. Es así. Te, te, te limitan un montón de cosas. Está bueno porque tenés el feedback. <coughs> Perdón. Tenés el feedback de la, de la gente. Podés eh, hablar con ellos, interactuar. Está muy, muy bueno. Pero también tiene que ver con, con esto, ¿no? De, de el hecho de que te limita mucho en tu vida en tu vida cotidiana, ¿no? Eh, tengo ganas de ver a mi hija y después tengo que llevarla de vuelta. Eh y no podía porque tengo que grabar, tengo que estar eh, haciendo directo. Y bueno, hay, hay prioridades en la vida y si bien le di un poquito de prioridad a esto, el canal repuntó y está remontando y seguimos creciendo a full porque ya somos 4010, eh, hace una semana éramos 3900, o sea, estamos creciendo de unos casi 100 suscriptores por mes en las analytics de YouTube, venimos bastante bastante bien. Pero bueno amigos, quería dejarles esto en claro. No los quiero aburrir más tampoco. Eh, siempre termina haciendo esto con un poquito de humor. Y para que aprendan a jugar algunas cositas. Yo aprendo de ustedes y todos aprendemos todos juntos. Eh, así que esa es la idea del canal. Y no los quiero no los quiero aburrir tampoco. Les deseo una hermosa semana. Y bueno, estaré avisando por redes sociales. Siempre ya sea en Discord o por WhatsApp para los que estén en el grupo WhatsApp. O por Face. Cuando habrá directo, seguramente de un día para otro. O en el mismo día tal vez a la mañana o al mediodía, avisaré que a la noche habrá directo, jugaremos con nuestra cuenta personal, jugaremos algunos pelotones, después jugaremos con la cuenta de Sheriff, alguna que otra vez también, para, para que ustedes puedan ganar un poquito de oro ahí, charlamos de paso, así que... que no se corte, como se dice en las vacaciones. Pero quédense tranquilos, que el canal sigue creciendo, estamos re bien y le vamos para adelante a full, solamente quería dejarles en claro esto, porque eh, esto lo voy a estar ya manejando a partir de hoy seguramente. Bueno amigos, como les dije, no los aburro más los quiero mucho, muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.